No, no me vas a tomar el dedito, puta, sí. Si. A mí no me vas es, so, a hacer el puta. sin vergüenza, sin vergüenza. Yo tengo per... solo 10 de grabando, si no <risas> Yo sí quiero una explicación porque tú tienes aquí una planilla que dice Petro, presidente. Me haces el favor y me das una explicación. No es que ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? Y todo una vedora. Es una vedora. Y tienes una planilla que solamente dice Petro. Es, esta es la veduría. Esta es la veduría. Aquí está es la, es la veduría, miren.